Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en ingeniería y voy a hablar acerca de los interarmónicos. En la descripción del video y en el primer comentario encontrarán el enlace al escrito de este video donde complementariamente pueden consultar cómo medir interarmónicos y cómo mitigar interarmónicos y también podrán descargar el contenido desde la página. Entonces, IEEE define los interarmónicos como una componente en frecuencia de una señal periódica que no es múltiplo entero de la frecuencia fundamental a la cual el sistema está operando. IEC define los interarmónicos como Entre los armónicos de las señales de tensión y corriente se pueden observar componentes de frecuencia que no son múltiplo entero de la fundamental. Esas frecuencias pueden aparecer como frecuencias discretas o como un grupo amplio de frecuencias. De forma sencilla, los interarmónicos son cualquier señal cuya frecuencia no es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Existe un segundo grupo de interarmónicos cuya frecuencia es menor que la frecuencia fundamental. A este grupo se le conoce como subarmónicos. Entonces hablemos de las fuentes de interarmónicos. Por definición, los interarmónicos no son periódicos a la frecuencia fundamental. Por lo tanto, cualquier señal no periódica a la frecuencia fundamental incluirá interarmónicos. Dentro de las fuentes más comunes de interarmónicos se encuentran las siguientes cargas. Cargas operando en estado transitorio, dentro de las que se encuentran los hornos de arco. Convertidores conmutados no sincronizados a la frecuencia fundamental, como las fuentes conmutadas basadas en IGBTs. Cargas operando en saturación, dentro de las que se encuentran los motores eléctricos. Comunicaciones. Algunos dispositivos como los medidores inteligentes y los redes de protección se comunican a través del cable de potencia Todos estos mensajes se envían a una frecuencia diferente a la frecuencia fundamental del sistema Por lo tanto, introducen interarmónicos a la red eléctrica Si llegaron a este punto del video comenten calidad en los comentarios Finalicemos con las consecuencias de los interarmónicos Los efectos de los interarmónicos son similares a los efectos de los armónicos como son las sobrecargas, distorsión en la forma de onda y posibles resonancias. También interfieren en los sistemas de comunicación que usan el cable de la red para enviar mensajes, por lo que se puede concluir que las comunicaciones son fuentes interarmónicos y a la vez se ven afectados por los mismos. Tal vez el efecto más conocido de los interarmónicos es el parpadeo o flicker en inglés, que es una variación de la iluminación que es perceptible a los humanos. Esta es la bibliografía que usamos. Que usé para hacer el video Gracias por ver el video hasta el final Si te gustó no dejes de dar un me gusta Y en los comentarios déjame la pregunta que tengas acerca de este tema Nos vemos en el siguiente video